Voy a impartir la asignatura Gestión de Museos e Instalaciones Culturales a una asignatura de cuatro créditos perteneciente al módulo optativo quinto. Los objetivos de esta asignatura se orientan a obtener un buen conocimiento de las instalaciones destinadas a divulgar la cultura y de su correcta gestión de cara a mejorar su aprovechamiento. También a distinguir sus diferentes modalidades y a conocer su función en la sociedad, especialmente en lo que se refiere a las actividades relacionadas con el tiempo libre y el turismo. El programa de la asignatura se ha dividido en cuatro bloques. En el primer bloque consistirá en una introducción al tema, en la que, en primer lugar, se definirán algunos conceptos básicos relacionados con la materia, tales como patrimonio, museo, museología, etc. A continuación, se planteará una breve historia de la evolución de los museos. Se hablará también de su significado y objetivos, así como de su relación con la sociedad a través del tiempo. En el segundo bloque se realizarán los diferentes tipos de museos, se analizarán considerando sus contenidos y las características específicas de cada uno de ellos. El tercer bloque se centra en el significado actual del museo como institución cultural. En este bloque se plantearán cuestiones como la validez del concepto tradicional de museo frente a los nuevos conceptos museísticos, las exposiciones temporales, la actitud de la sociedad actual frente al museo, la demanda sociocultural y la actitud del público en los museos o el museo como oferta educativa. Finalmente, en el cuarto bloque, se incluyen todos aquellos aspectos relacionados con la gestión museística, como son el estudio de los objetos, su exposición, conservación y restauración. Este bloque incorpora también aspectos sobre legislación, investigación, administración, mecenazgo y patrocinio, seguridad y marketing. En lo que respecta a las actividades formativas, incluirán clases presenciales y no presenciales. Las clases presenciales consistirán principalmente en sesiones explicativas con el soporte de presentaciones electrónicas. Las clases no presenciales se fundamentarán en la búsqueda de información, la lectura crítica de textos y la contemplación de audiovisuales y su interpretación y aplicación en los distintos aspectos de la materia.